Se va a grabar. Pues muy buenas tardes a, a todas y a todos. Ya estamos de nuevo aquí, después de un largo verano, y entiendo que nos echabais mucho de menos, por lo tanto no queríamos esperar más. Desde la Red Estatal de Hermanos y Cuñados y más concretamente desde la Comisión de Acciones, Eventos y Festejos os traemos un nuevo espacio de Juntos Hablamos, que para quienes no lo sepáis, porque veo que hay, gente, que hay gente nueva, os comento que solemos organizar estos espacios en la primera quincena de los meses impares y donde traemos ante vosotras y vosotros a expertos en temas que nos interesan, casi siempre del mundo de plena inclusión, para que nos hablen de manera cercana, amena, didáctica, del tema que nos ocupe. Y también contamos otras veces, como en el día de hoy, con otras personas con experiencias personales tremendamente interesantes que nos van a llegar nos van a llegar, y que casi las vamos a poder vivir en primera persona con, con su ponencia. Y luego siempre dejamos un tiempo al final de las exposiciones para que preguntéis, participéis, nos deis vuestra opinión con absoluta libertad. Podéis lanzar, si queréis, lo que os apetezca, lo que os decía antes por el chat, y dando paso a las preguntas que hagáis, o bien podéis levantar la mano sin ningún problema y yo voy, os voy dando el turno de palabra, le dais al micrófono y, y soltáis la pregunta que queráis, soltáis la opinión que queráis. También os quiero recordar que no hemos parado de trabajar, aunque es verdad que estos espacios los hemos dejado de hacer durante este sobre todo este mes de agosto. Pero hemos seguido trabajando desde la red estatal en nuestra comunidad de Facebook, Hemos seguido colgando cosas, documentos, encuestas, etcétera, etcétera. Os invito nuevamente a que os unáis a dicha comunidad. De hecho, el enlace, como os decía antes, a los que os acabo de conectar, eh, os lo digo ahora, eh, aparece en el, en el chat de esta charla. Y también las cinco comisiones que componen la red estatal de hermanos y cuñados, hemos seguido trabajando, pensando, organizando, y os vuelvo a pedir que os unáis a ellas que os unáis a ellas, aparecerán también los códigos QR o el, enlace, el número de teléfono del WhatsApp para que os podáis unir a estas comisiones, también aparecerán en el, en el chat, espero. Y por lo que os decía, hemos seguido pensando y, y nos gustaría que cada vez más gente se uniera a estas comisiones porque el trabajo es mucho el que se hace y contar con vuestro apoyo, con vuestras ideas, con vuestras aportaciones todos tenemos mucho que decir y, vamos, cuantos más seamos, pues más conseguiremos. Bien, pues después de esto, de estas habituales peticiones que suelo hacer siempre que empezamos un, un espacio de juntos hablamos, voy realmente a lo que estáis esperando. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre un tema muy actual y del que seguramente habréis oído ya comentar mucho en vuestras asociaciones, federaciones, etc pero es una demanda que nos habían hecho varios hermanos y hermanas, y cuñados y cuñadas, y aquí lo traemos. Además, estoy seguro de que los ponentes que hoy nos acompañan le van a dar ese toque especial, esa experiencia propia, que harán de este espacio un lugar perfecto para compartir esta tarde. El tema en cuestión es sobre vida independiente, pero enfocado de manera especial en la asistencia personal, en la figura del asistente personal. Y para ello nos acompañan hoy Silvia Muñoz, a la que tenemos por ahí, luego le daremos paso, licenciada en Psicología, ha trabajado en plena inclusión España desde el año 2009, coordinando diferentes proyectos y programas, y desde este año coordina el programa de líderes de asistencia personal que se desarrolla en plena inclusión nacional. Muchísimas gracias Silvia por acompañarnos e ilustrarnos esta tarde. Y por otra parte... Para hablarnos en primera persona de su experiencia en este campo nos acompaña Gabriel Jaime Andújar, al que veis por ahí, licenciado en Historia, Arte y Geografía, procede de Fadenga, Galicia, más concretamente de Orense y lleva cinco años de experiencia con la asistencia personal. Y le acompaña Ramón Benavides Prada, RAI para los amigos, por lo tanto desde ahora RAI te vamos a llamar, porque estamos entre amigos. Y Natural de la Coruña, pero en sano de adopción, como él mismo dice, técnico superior en integración social y ya terminando el grado en trabajo social. Desarrolla desde hace tres años labores de asistente personal, con Gabriel, y también trabaja en el centro Marlau Llorense con jóvenes y adultos con TEA Muchísimas gracias también a ambos. Y ya por fin me callo, que es lo que estáis deseando. Es un placer y un privilegio dejaros en manos de estos tres magníficos ponentes. Gracias de verdad desde la red estatal de hermanos y cuñados a los tres. Silvia, cuando quieras. Pues muchas gracias Néstor por, por la invitación y a bueno, toda la red de, de hermanos y de hermanas y de cuñados y cuñadas por, por invitarme a, a participar en esta sesión y por el interés que tenéis en el, en el tema de vida independiente y asistencia personal. Bueno, tengo una presentación ¿vale? que, que voy a compartir con vosotros, voy a compartir la pantalla y ahora me decís si se ve bien, ¿vale? Sí que se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, genial. Bueno, pues eh, bueno, como, como decía Néstor, eh, la petición era un poco hablar de vida independiente y de la, de la figura de asistencia personal. Quería empezar la, la presentación planteándonos un poco entre todos ¿no? ¿Qué, es, qué es la vida, qué es la vida independiente, ¿no? y, y bueno, pues eh, para, para esto pues os hago como algunas preguntas ¿no? eh, para, que, para que vayamos reflexionando un poco con ellas. La primera pregunta es si, si nos gustaría vivir en una residencia en los próximos años de, de nuestra vida, ¿vale? Eh, la siguiente pregunta es si, si nos gustaría vivir alejadas de nuestro barrio, de nuestros seres queridos, alejados de nuestra, de nuestra comunidad. La siguiente pregunta es si, si os gustaría que otra persona eligiera la ropa que vais a poneros mañana. O si eh, nos gustaría compartir nuestra habitación con una persona eh, que, a la que no hemos elegido y que esto eh, fuera lo que nos fuera a pasar durante los próximos 10 años de, de nuestra vida. También otra pregunta que, que os hago es si, si nos gustaría no poder ir a un concierto o a un cine porque tenemos que estar durmiendo a las 10 de la noche. O si nos gustaría que cualquier decisión que, tomaras, eh, que tomáramos eh, se informara siempre a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestra familia. ¿no? Eh, si nos gustaría que otra persona eligiera... ¿Quién va a ir a nuestra casa a ayudarnos con nuestros hijos o, o a, a cuidarnos, a atender nuestro, nuestro hogar? O si os gustaría tomar de postre eh, todos los días, yogur o gelatina. También otra pregunta que, que os hago es si, nos gustaría, si os gustaría no poder entrar en un museo porque no es accesible para, para nosotros. O si nos gustaría que en nuestro barrio no hubiera personas con discapacidad disfrutando de los mismos servicios que, que disfrutamos nosotros. ¿no? Bueno, estas preguntas, como os podéis imaginar, pues son preguntas que son como muy cotidianas en vosotros y vosotras lo sabéis, mejor no, que nadie, en la vida de, de muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces, eh, el tema de la vida independiente tiene mucho que ver con el poder y con el control, ¿no? Con el, con el poder elegir y tener el control sobre las decisiones que tomamos en nuestra, en nuestra vida. Y, y que tienen que ver con estas preguntas que os acabo de, de lanzar. Entonces, el tema de la vida independiente es una cuestión de derechos, ¿vale? Y es una cuestión de derechos porque viene recogido, seguro que ya lo habéis hablado en muchas otras sesiones, eh, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto, es un artículo, el artículo 19, que habla sobre la, la vida independiente ¿no? y que habla sobre el derecho a de vivir en, en igualdad de condiciones como, toda la, como cualquier otra persona de la comunidad, ¿no? a elegir la residencia y con quién quieres vivir. Eh, y a tener una, una variedad de servicios de, de apoyo, de asistencia domiciliaria, de asistencia de, de, de residenciales. ¿no? Eso es un poco lo que, dice, lo que dice el artículo 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, cuando se ha preguntado a España por cómo está cumpliendo este, este artículo... Bueno, pues nos encontramos con que, con que en realidad, bueno, pues como que, que hay alguna serie de recomendaciones que se le hace porque no se está cumpliendo con el con el artículo, ¿no? Una de las recomendaciones que se le hace a España es eh, que se reconozca mediante legislación el derecho a la asistencia personal, ¿no? Porque, porque bueno, la, la, eh, la convención, ¿no? Eh, el, el comité que se encarga de, de que la convención se cumpla, eh, piensa que, que la asistencia personal es una figura que puede garantizar eh, la vida independiente. Hay otro tipo de, de recomendaciones, ¿no? como el, el suprimir los, el uso de fondos públicos para la construcción de residencias y el desarrollar una estrategia inter, integral de desinstitucionalización, que también son, son cosas que se le dice a España que, que tendría que hacer para conseguir que el artículo 19 pues, se, haga, se haga realidad en nuestro país. Eh, entonces, eh, cuando, cuando hablamos de vida independiente para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, nos, nos estamos haciendo al final esta pregunta, ¿no? ¿cuál es el mundo que tenemos y, y, y cuál es el mundo en el que nos gustaría vivir? no? Y la convención, la convención también nos da una pista ¿no? sobre cuál es el mundo que tenemos, estas observaciones que nos está haciendo él el comité nos dice como cuál es el mundo que tenemos y, y, la, y los artículos de la convención pues nos dan pistas sobre cuál es el mundo que, que, que, bueno, que seguramente nos, en el que nos, nos, gustaría, nos gustaría vivir. Entonces, para conseguir ese mundo en el que, en el que nos gustaría vivir, pues necesitamos encontrar nuevas oportunidades que generen cambios y que, y, y bueno, pues que, que se innove y que, y que generemos nuevas, nuevas formas de aprendizaje ¿no? y, de, y de cooperar. Porque está claro que con, con las eh, soluciones que hemos ido dando para, la, para promover la vida independiente de las personas con discapacidad hasta ahora, pues no hemos sido capaces de, de dar respuesta a ellas. Eh, bueno... Entonces es necesario tener un cambio de mirada y tener una voluntad transformadora, ¿no? Porque evidentemente os podéis dar cuenta del, del cambio que esto implica, ¿no? De pasar de modelos como residenciales en los que las personas están muy protegidas y, y bueno, y, y como muy controladas, a pasar a modelos en los que las personas son las que toman las decisiones sobre su propia vida y tenemos figuras que, que acompañan esos, esos procesos, ¿no? pues eso implica un cambio de mirada y esa voluntad de, de transformar. Y, y, y esto, no lo, o sea, esto lo tenemos que hacer en un tipo de comunidad, ¿no? en, en una comunidad que se encargue de, de fomentar la, la inclusión y la, y la diversidad. ¿no? Una, una comunidad que realmente esté comprometida con que, con que, con que la comunidad sea diversa y que la comunidad sea inclusiva. En otro tipo de comunidad pues no tendrá cabida la vida independiente, no tendrá cabida la asistencia personal. ¿no? Porque si la comunidad no quiere ser diversa y no quiere ser inclusiva, pues ahí no tenemos nada, nada que hacer. Entonces, tenemos que ayudar también a construir que esa comunidad pues, quiera, que tenga como esa intención ¿no? de ser diversa, de incluir a, a todo el mundo. Bueno, es pues una comunidad donde estemos todos y donde se garantice la vida independiente de, de cada persona. Entonces, eh, hemos estado, bueno, he estado hablando todo el rato de vida independiente y, y, y qué es lo que hablamos cuando, cuando comentamos vida independiente, esto es lo que, lo que decimos, ¿no? Que es una vida elegida y que, en la que se puede elegir y decidir el, el propio proyecto de vida. Que sea una vida que esté compartida con otros y en la comunidad. Esto es importante. Y es una vida que debe ser posible para todas y cada una de las personas. Que tenga apoyos ajustados y personalizados y que se ve en un marco de dignidad, de derecho y de contribución ciudadana. Es muy importante esto de para todas y cada una de las personas, ¿no? Que, que no volvamos a caer en la, en la tentación de, de dejar a las personas con mayores necesidades de apoyo fuera de, esta, de estas vidas elegidas o de estas vidas independientes, sino que todas las personas, independientemente de sus condiciones, pues, pues puedan tener este tipo de, de vida independiente. Entonces, esto se tiene que hacer teniendo buenos apoyos y, como decía antes, en comunidades que realmente crean en la, en la inclusión y en la diversidad, en buenas comunidades. ¿Y, y cómo podemos avanzar para, para ejercer este derecho a la, a la vida independiente? Bueno, pues aquí decimos que una de las claves, muy import una clave muy, muy importante, es la asistencia, la asistencia personal. ¿Y, ¿Y qué es esto de la asistencia personal? ¿no? Pues aquí tenéis una, una definición. Que, que os aclara que es lo que es la, la figura de la asistencia personal. Ya me adelanto en esto que vosotros estabais familiarizados con el, con el término, ¿vale? pero bueno, para que lo tengamos así todos como, como claro. Pues es un profesional que apoya individualmente a personas con discapacidad intelectual, que el apoyo es diseñado junto con la persona y que es la persona a la que, la persona tiene unas demandas o, o unas necesidades que identifica ella misma en su vida diaria y, y además es, son unas demandas que se, dan en, que se pueden dar en diferentes contextos. Puede ser en el contexto del hogar, en el ocio, en diferentes, en diferentes contextos. ¿no? Y es la persona la que decide en qué contexto quiere que le apoye la asistencia personal y en qué contexto no, no necesita ese apoyo. ¿no? Y, y el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces el apoyo se presta dónde Cómo y cuando la persona que recibe el apoyo lo solicita. Y esto es fundamental, ¿no? Porque decimos que la figura del asistente personal lo que promueve es que la persona tenga el control sobre, sobre, su, sobre su vida, ¿no? Entonces, aquí hay como esta imagen del, del puzzle, ¿vale? Eh, que son como, como claves de, de lo que es la figura de la, de la asistencia personal. La asistencia personal es un estilo de relación que estaba, está muy, muy, muy basada en, en quién tiene el poder, ¿no? y el poder siempre lo tiene la persona con discapacidad. Por eso señalamos ahí que es una cuestión de, de poder. Y también se pone que son apoyos nómadas, porque no son apoyos que vayamos a dar en un centro o en un servicio, sino que, como decía antes, se pueden dar en múltiples contextos, dependiendo un poco de lo que la persona eh, detecte o demande. Entonces, eh, aquí tenéis eh, como una diapositiva en la que podéis ver eh, diferencias entre los apoyos que, que se prestan eh, por los profesionales del ámbito de la atención y, y, por, y por el asistente personal. ¿vale? Eh, bueno. Como vais a tener la, la presentación, tampoco voy a ir en detalle en cada una porque sé que, vamos, que, que tampoco es plan de que me enrolle aquí durante, durante una hora vale. y lo vais a poder leer con más, con más detenimiento y luego en la experiencia que os van a contar, de tanto Ray como, como Gabriel, pues vais a poder ver bien cómo, cómo es el, la figura de la asistencia personal. Eh, bueno, también eh, comentaros que de manera breve también que, que los asistentes personales, pues existe eh, como una formación que, que está acordada, que tiene como 50 horas y que, bueno, pues que tiene estos módulos que, que podéis ver aquí y, y comentaros que con el tema de la formación, eh, una de las cosas que decimos es que al final el asistente personal tiene que ser un, un experto en la persona. ¿Vale? Y eso es lo fundamental. Eh, la, la persona con discapacidad intelectual al final es, es quien le va a dar la formación al asistente personal y esa, y esa es la clave, vale que, que el asistente personal se acabe convirtiendo en un experto en esa persona. Y bueno, pues esta, esta formación adicional es interesante, ¿vale? pero, pero sobre todo creemos que es fundamental el, el que la, el asistente personal se convierta en un experto en, en esa persona, en lo que necesita esa persona y en lo que le está demandando esa, esa persona, en el estilo de apoyo que le demanda y, y, y, bueno, y, en, y en los apoyos que le, está, que le está demandando. Entonces, bueno, tenemos diferentes, diferentes experiencias de, de asistencia personal. Eh, es, una, es una figura que se está desarrollando en todas las comunidades. Bueno, en diferentes comunidades autónomas con más o menor o, o menor desarrollo ¿no? o sea, y, y ahora os voy a contar un poco cuál está siendo la estrategia de plena inclusión para poder desarrollar la, la figura de la, asistencia, de la asistencia personal. Bueno, pues en, desde plena inclusión hemos venido realizando pilotajes en asistencia personal desde el año 2019, eh, ¿vale? y en estos pilotajes lo que se, lo que se hacía era que se, se promovía el, el desarrollar servicios de asistencia personal en entidades de plena de, de inclusión. Aquí tenéis el mapa de, de las eh, federaciones que, que han estado participando y, y bueno, federaciones y, y entidades, evidentemente, como no puede ser de otra, de otra manera. Y gracias a este pilotaje pues, se ha creado una red de asistencia, de asistencia personal y esta red elaboró este documento, que es un, un documento inicial sobre, sobre la figura de la asistencia personal para las personas con, con discapacidad intelectual. Y, y bueno, pues es un documento interesante porque, porque hace como esa, esa reflexión inicial sobre qué puede aportar la asistencia personal a, a la vida independiente de, de estas personas, ¿no? porque hasta ese momento pues no se había reflexionado demasiado sobre la figura de la asistencia personal en, en, el, en el ámbito de la discapacidad intelectual. Entonces, esto pues, nos sirve así como, como base. Eh, bueno, también tenemos el, el manual de formación del asistente personal que eh, han generado los compañeros de, de Castilla y León, que, que bueno, para quienes no sois de Castilla y León, os adelanto, que es una de las, de las federaciones pioneras en el ámbito de la, de la asistencia personal y que, que, bueno, que cuenta con el apoyo de de la Junta para, para desarrollar esta figura y, y bueno, pues desde la federación lo están y desde las entidades lo están aprovechando muy bien, están haciendo ahí un montón de, de trabajo para, para fomentar la figura. En el año 2018 se realizaron a nivel estatal las primeras jornadas eh, sobre el derecho a la asistencia personal en, en Zaragoza y, y bueno, pues a partir de ahí se han ido generando diferentes, diferentes materiales, vídeos que tienen que ver con, con la promoción de esta, de esta figura de la asistencia personal. Eh, bueno, pues como os decía, se creó este, este pilotaje en el, en el año 2019 para fomentar el desarrollo de servicios de apoyo a la vida independiente a través de la figura de la asistencia personal. Y eh, bueno, también se ha desarrollado una, una formación online eh, sobre el rol de asistencia personal que está disponible creo desde el año 2019 y esto se, está disponible en la, en la plataforma de formación online de, de Plena Inclusión España y es una formación pues, que se hizo de manera coordinada con, con las federaciones y se han, ido viniendo, se, han, se han venido realizando diferentes eventos desde las federaciones autonómicas y también a nivel estatal para promover la figura de la, de la asistencia personal entre 2019 y 2020. También, bueno, quienes sabéis, quienes sabéis un poquito del tema de asistencia personal, seguro que habéis visto este, este vídeo de nuestra compañera Sofía Reyes, que es la persona que, que comenzó con todo este trabajo de, de promover la figura de la asistencia personal aquí en Plena Inclusión España. Y, y bueno, pues si no lo habéis visto, lo recomiendo, porque es un vídeo que, es, que es muy didáctico y que explica muy bien la figura, cómo conseguir... La asistencia personal, ¿no? entonces es, es un vídeo que, que os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto. Durante la pandemia pues estuvimos haciendo montones de, de seminarios, que seguro que muchos de vosotros participasteis en, en ellos, ¿no? y, y bueno, en el año 2020 empezamos también con un programa de, de sensibilización en el que lo que se pretendía era crear un equipo de líderes, de personas con discapacidad intelectual, que eh, promovieran la figura de la, de la asistencia personal. Entonces, bueno, este equipo de líderes se formó en el, año, el año pasado, en 2020, y ese año empezaron a, a realizar una formación, no, ese fue como el primer paso que, que se dio con ellos, que, para que ellos pudieran conocer bien qué era la figura de la asistencia personal, qué es la vida independiente, no, y, y cómo convertirse también ellos en líderes y en portavoces de la, de la asistencia personal. Eh, también estamos realizando un informe sobre la situación de la asistencia personal en, en España que se publicará en los próximos meses y durante el mes de junio llevamos a cabo una campaña de sensibilización sobre la asistencia personal y también hay un, un, un voces eh, de, de, del mes de junio en el que podéis leer bastantes eh, artículos y bastantes eh, cuestiones relacionadas con, con la asistencia personal. Ahí podéis ampliar un montón de de información y podéis también conocer experiencias de primera mano, porque se hicieron varias entrevistas a, a personas con discapacidad que ya estaban utilizando la, la figura de la asistencia personal. Y, y bueno, pues este es el equipo de líderes ¿vale? que les hicimos una jornada el día 4 de, de junio y, y aquí se presentó al, al equipo de líderes y, y bueno, pues ellos son los que ahora en las comunidades autónomas. Están encargándose de hacer charlas, de hacer seminarios, de tener reuniones con políticos para, para poder promover la figura de la, de la asistencia personal. Y bueno, pues ellos eh, han, han presentado también, eh, esto no lo he comentado, sí, aquí está. Mira, en, en este año también eh, se ha aprobado por la Junta Directiva de, de Plena Inclusión con España el posicionamiento sobre asistencia personal, ¿vale? Entonces, bueno, pues este, este posicionamiento se presentó el 4 de junio también por el equipo de, de líderes. Fueron ellos y ellas quienes, quienes realizaron la presentación del posicionamiento. Es un posicionamiento que se hizo directamente en lectura fácil porque, bueno, como, como era algo que afectaba muy directamente a las personas con discapacidad intelectual, pues parecía que era como lógico que, fueran, que fuera ya hecho directamente en, en lectura fácil. Y bueno, esto de junio de 2021 es lo de la campaña que os, que os comentaba, ¿no? que hicimos, vi, hicimos diversos vídeos explicando la figura, con entrevistas a, a personas con discapacidad intelectual que explicaban un poco pues, en qué consistía el apoyo que ellos recibían del de asistente personal. Y, y bueno, pues básicamente esto es lo que yo os quería contar. Por un lado, un poco que compartí un poco la idea de, de qué es la vida independiente, cómo la entendemos desde plena inclusión, eh, comentaros muy brevemente la figura de la, de la asistencia personal y por último compartir un poco la, la estrategia que estamos siguiendo desde Plena Inclusión para, para promover esto de, de la asistencia personal. También quiero aprovechar, voy a dejar de compartir, para invitaros a que participéis en el congreso que estamos preparando, que va a ser los días 9 y 10 de diciembre, sobre asistencia personal. Vale, ya os llegará la información a través de la página web. Si estáis suscritos a alguno de los boletines o, o alguna de las informaciones de, de plena inclusión, pues seguro que os llega. Pero, pero bueno, por si acaso, apuntaros los días 9 y 10 de diciembre y ahí, ahí hablaremos largo y tendido sobre, sobre, la, asistencia, sobre la asistencia personal. Y, y bueno, también intentaremos hacer un poquito de, de incidencia política porque parece ser que este año, eh, con todo el tema de los fondos de recuperación y eso, pues podría haber dinero para promover esta figura, y bueno, pues es importante que, que se nos oiga en muchos sitios para que para que esta figura se haga realidad, ¿no? Porque de verdad que creemos que, que puede ser una herramienta muy buena para promover eh, la vida independiente de, de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y bueno, pues por mi parte, nada más ya espero a las preguntas luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Por tu, por tu concisión y, por, y por, tu, por tu ponencia. La verdad es que eso sí, seguramente luego ampliarás algunas cosas dependiendo de las preguntas que te pueden hacer. Y antes de darle paso a Gabriel Array, quería comentaros eso, sobre las preguntas. Bueno, como al final parece que la gente se ha animado y somos más, si queréis podéis ir lanzando alguna pregunta por el chat, que yo luego le daré paso a quien sea, a Silvia, a Gabriel o a Array. Y también... Cuando terminen Gabriel Rey la exposición, que levantéis la mano los que queráis directamente hacer la pregunta. En, en el ordenador está abajo del todo donde pone reacciones. Ahí hay un, ahí si picáis ahí luego pone levantar la mano. Y en el móvil, eh, en los tres puntitos que hay abajo del todo, si estáis conectados con el móvil, le dais a, a los tres puntitos y luego le dais algo que se que pone levantar la mano. Una vez que hayáis hecho la pregunta, sí os rogaría que que volvierais a darle los tres puntitos para quitarlo de levantar la mano. Y ya sin más dilación, le doy paso a, a Gabriel y a Ray. Adelante, chicos. Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Jaime Anduja. Tengo 35 años y vivo en Orense. Me gustaría hablaros de mi experiencia con la asistencia personal, algo muy nuevo para mí, en, la que, en el que he aprendido pues, cosas nuevas para mi día a día. Eh, empiezo con un primer título que dice, en primer lugar, me gustaría contaros desde cuándo tengo un asistente personal. Desde el año 2016... Es decir, hace, bueno, hace pues, bastante tiempo, la verdad, hasta la actualidad, eh, año 2021, hubo una etapa nueva en mi vida, que es la de disponer de un asistente personal. Algo importante y nuevo para mí en aquel entonces. A lo largo de esta etapa, ha habido varias personas, así como asistentes personales, que se han dedicado a trabajar para mí. Eh, la primera persona fue Moisés, en el cual he aprendido cosas interesantes, así como visitar distintos sitios de Orense y también haciendo pequeñas excursiones por los alrededores de, de, de Orense y también por Galicia. También hacía algunas actividades de ocio, incluso por la, fue la primera vez en, el, en, la, en la cual pues, hice una receta de, de cocina. La, segun, el, la segunda asistente personal fue Estefanía, en la cual fui realizando una. Preparación prelaboral incluyendo eh, un curso de un, o sea primero un voluntariado de la Cruz Roja de, de Ourense que se centraba en el área de la administración eh, y después hice otro, un curso eh, que también está relacionado con la misma área. En el centro de Kogami Ourense. De ahí era este era básicamente informático y aprendí bastantes cosas relacionadas con la informática, incluso para ordenar eh, papeles. Eh, la tercera asistente personal que sigue Estefanía, pues fue Eva. Eh, con ella eh, tuve un paso importante en mi evolución, que fue aprender eh, a, co a cocinar de forma autónoma. Con ella empecé a hacer, la, bueno, hice mm, más recetas y, y más a menudo. Esto lo, lo hice, lo, yo lo hice cada 15 días aproximadamente. Aparte, con esta misma asistente, eh, pues tuve un proceso de autoconocimiento en el cual pues, decidí cambiar del área administrativa al área de bibliotecas. Por ello, por, esto, por este motivo, estoy estudiando una oposición que más adelante citaré cómo se, cómo se denomina. También hacía, también hacía algo de ocio, al igual que con Moisés y también un poco con Estefanía. Eh, ahora sigue el cuarto asistente personal, Ray, que es mi asistente personal actual, con el que hago, bueno, eh, hago más actividades de ocio. También me ayuda a estudiar la oposición, incluso concretamos, aclaramos cosas respecto a cómo voy con el temario. Con la asistencia personal anterior, en cambio, solucionaba más, solucionaba dudas. Eh, Continúo. La asistencia personal supuso un cambio para mí, eh, realizar nuevas tareas y recibir un nuevo tipo de apoyos. Hasta ese momento no había tenido nunca este tipo de servicio. Eh, me tuve que adaptar lógicamente a esta nueva etapa, algo que aún sigo haciendo el día de hoy. Por ejemplo, con el pilotaje de Plena Inclusión Aún sigo aprendiendo eh, más cosas acerca de la asistencia personal. Eh, a continuación, me centraré en el segundo título, que dice así. ¿Qué me ha aportado la asistencia personal? He aprendido cosas sobre mí mismo, a tomar decisiones sobre mi propia vida, esto es muy importante en este servicio de asistencia. Eh, eh, pues eh, a, Esto me ayuda a tomar decisiones con libertad. Eh, también descubrí nuevas aficiones. Por ejemplo, aprendí a nadar, algo que sigo haciendo hasta día de hoy. Eh, como, eh, especialmente flotar sin objetos comencé a valorar mi tiempo de ocio por, eh, en este sentido de juego, juego pues, a juegos de mesa con mi asistente personal actual descubrí sitios y actividades en mi ciudad eh, que no conocía antes Hablando de localidades, museos, servicios, etc. También he aprendido cosas que me sirven para mejorar mi bienestar y, y también para mejorar mi calidad de vida. Este, eh, estas características son seguridad y vida en el hogar. Pues descubrir la importancia de saber usar eh, de, eh, pues, de forma autónoma pues electrodomésticos cocinar eh, limpiar incluso saber pasar la aspiradora planchar aspectos que son aspectos en los cuales seguiría evolucionando eh, cuidado de mí mismo pues a limpiarse pasearse, eh, curarse, mirar por la salud, etcétera, participar en mi comunidad. Eh, esto se refiere a la vida social y realiza actividades fuera del entorno familiar, así como fuera de casa. Voy a sitios donde hay gente, eh, a, algún, a, algunos cursos, sí, a algunos cursos, y también a veces a... A una biblioteca, etcétera. Autonomía. Es importante que cada uno haga las, sus, propias, sus propias actividades, eh, pues independ, independ, de forma independiente, sin depender de nadie que se las haga, o pues incluso sin ayudarle en ese momento. Eh, por ejemplo, alimentarse. A hacer tarea, a estudiar, eh, pasar la aspiradora, eh, lo, lo que sea en ese sentido. También ocio y tiempo libre. Pues es también aparte de hacer, de hacer actividades de estudios o de trabajar, también está bien que se haga un poco de todo para descansar. Eh, por ejemplo, jugar. Pasear y más cosas. Eh, otra cosa pues, que he aprendido pues, es la preparación para el empleo. pues estoy, Soy demandante de empleo, eh, también renuevo tarjetas, tarjetas del paro de vez en cuando, y sé la importancia de lo que es el mundo laboral en un futuro. Para ello, estoy preparando una oposición para tener un empleo. Fijo. Eh, a nivel laboral encontré algo a lo que me gustaría dedicarme. Eh, soy licenciada en Historia, Arte y Geografía y en un futuro desearía trabajar en, en bibliotecas. Actualmente estoy preparando unas oposiciones, como había dicho antes para conseguirlo y aprobar. Eh, tercer título. ¿Cómo ha sido este camino? Ahora me gustaría hablaros de mi experiencia a lo largo de estos últimos cinco años con la asistencia personal. Como os había dicho antes, actualmente estoy trabajando con mi cuarto asistente personal, RAI, en un principio me costaba adaptarme cuando cambiaba de asistente personal. Actualmente es algo que veo de forma natural como la vida misma y las distintas personas que nos acompañan a lo largo de las etapas de la vida. Con mis dos primeros asistentes personales me costaba tomar decisiones Tener incluso yo la iniciativa para proponer y para aprender cosas nuevas sobre actividades y sobre mí mismo. Eh, con Eva, la tercera asistente, todas esas cosas cambiaron, ya que mejoré en ellas y tuve un cambio en mí mismo. Estoy contento y estos cambios me sorprendieron personalmente. a nivel laboral y de estudios me siento con ganas ya que he encontrado una salida para tener una futura profesión. Al principio me inclinaba por el área administrativa pero tras un proceso de, eh, de, de conocerme a mí mismo y con los apoyos tanto de mi universidad como de mi asistente personal, en este caso Eva lo pensé mejor y elegí preparar oposiciones para auxiliar de archivos y bibliotecas. En este caso, en la, me trabajaría en biblioteca. Estoy preparándolas en una academia de mi ciudad y está siendo una experiencia muy positiva. Se llama la academia, se llama Ford. En cuanto a mi autonomía personal, me gustaría comentar que he aprendido a cocinar algo que me gusta mucho. También he aprendido a usar ciertos electrodomésticos de casa, por ejemplo, lavadora, lavavajillas, secadora, hacer la compra para tener las cosas básicas de casa. Y he aprendido a tomarme la medicación de forma autónoma Así que me tengan que estar indicando el resto de mi familia y así ya controlo los, por mí mismo de, independientemente pues la medicación que me, que me tenga que, que tomar en cuanto a lo que se refiere a mi bienestar personal he comenzado a cuidar mi salud física acudo a un complejo deportivo de manera regular para hacer deporte, en este sentido, mi asistente personal, por aquel entonces, Eva, me prestó apoyo a la hora de hacer la inscripción y durante las primeras sesiones de entrenamiento. En la actualidad, acudo a entrenar varias veces a la semana yo solo. He aprendido a nada y me siento más cómodo conmigo mismo y también más en forma. Gracias a la asistencia personal, he mejorado la forma de comunicarme con otras personas de mi entorno para completar citas por vía telefónica o internet. Y, y además me noto más natural a la hora de entablar conversación con otras personas. He aprendido la importancia de la participación en mi comunidad. He realizado diferentes cursos. Soy voluntario eh, en la Asociación Autismo-Urense, eh, en la cual pues, eh, lo que hago es crear una biblioteca en dich, para, de dicha asociación, registrando libros en un programa informático, eh, imprimiendo y recortando etiquetas para luego pegarlas en cada uno de sus libros. Me gusta conocer actividades culturales y de ocio. Eh, Director teatro, etcétera. Durante la pandemia, este tipo de actividades se han visto limitadas. <risa> Esperemos que, con las mejorías de los últimos meses, esta situación mejore. En la actualidad, estoy trabajando con RAI desde hace aproximadamente dos años. Drive me presta apoyos con la preparación de mi oposición. Durante la pandemia, mejoré mucho mis conocimientos en las nuevas tecnologías, así como Skype, Zoom, Google Drive, etcétera. Algo con lo que pues, me, sir me sirvió para seguir mejorando en, en lo que es el mundo de la informática. Lo, y esto es, lo cual, esto es lo que facilita mi día a día en los estudios. Por otra parte, sigo participando mucho de la vida comunitaria. Trabajo en mi casa aprendiendo nuevas recetas y practicándolas todas las semanas. Para terminar, me gustaría decir... Que mi experiencia durante estos años con mis asistentes personales ha sido positiva con mi trabajo y gracias a su apoyo mi vida se ha enriquecido durante estos años espero continuar con este tipo de actividad durante los próximos años muchas gracias gracias Gabriel de nada lo has explicado lo has explicado todo genial o sea, fantástico, Gracias. de verdad. Sí. Eh, Ray, adelante. Bueno, buenas tardes a, a todos y a todas. Como he dicho, yo soy Ray, soy el asistente personal de, de Gabriel. Llevamos trabajando juntos año y medio, dos años. Dos años pues. Prácticamente nos hemos comido la, la pandemia juntos esta, esta época rara que nos ha tocado vivir. Y bueno, eh, voy a daros un poco mi, mi experiencia personal en... En breve, porque llevo tres años como asistente personal, trabajé con, con un par de personas antes que con Gabriel, como asistente personal, siempre, todo, eh, siempre asociado al mundo del, del TEA, ¿no? del Trastorno espectro Autista. Empezamos un poco al principio haciendo este pilotaje desde Autismo Orense, que es un poco la, la asociación que yo tengo aquí de referencia en mi ciudad, eh, con personas con, con autismo eh, eh, altos afectados, segundo y tercer grado. Después nos dimos cuenta de que la figura de asistente personal como tal no se adapta tanto a, a ese perfil por el propio sentido que antes explicaba muy bien, muy bien Silvia. ¿no? Eh, la persona necesita una autonomía plena a la hora de decidir eh, sus actividades ¿no? y, y vimos que para este, para este tipo de personas no se, no se asociaba tanto. ¿no? Pero bueno, remontándome un poco... Eh, yo vengo de, del mundo institucional, de las residencias. Eh, estuve trabajando unos años, me di cuenta que son muy buenas y, y cubren eh, un montón de necesidades y dan un servicio muy bueno en muchos aspectos, pero en otros, en otros muchos eh, son limitantes, ¿no? Y me gustó antes lo que, lo que decía Silvia ¿no? cuando nos estaba poniendo ese, ese poco que aparte ya lo explica también, ¿no? Eh, lo importante que es que las personas tengan capacidad de, de decidir, ¿no? Y cómo las personas que prestamos apoyos, tenemos que tener eh, esa capacidad de improvisar y de adaptarnos a las necesidades individuales de las personas, ¿no? Muchas veces cuando trabajas con grandes grupos y sí que das un servicio eh, eh, amplio, en el sentido de que llegas a muchas personas, pero no das un servicio que profundice en las necesidades individuales, ¿no? Si yo programo una actividad, para eh, 22 personas, al final, el, el tema individual y las necesidades propias de cada, de cada persona se tienen que ver un poco subyugadas ¿no? a las necesidades del, del grupo. Y eso es lo que yo me di cuenta eh, después de un, de un tiempo que pasaba en los centros residenciales. ¿no? Programamos muchas veces actividades que no son ni mejores ni peores, pero les falta un poco de reflexión. ¿no? Yo me he dado cuenta de esas cosas. Al final nos convertimos un poco en autómatas. ¿No? Tenemos nuestros horarios, de a las 9 de la mañana desayunamos, de tal hora a tal hora tenemos ejercicio físico, de tal hora a tal hora, y a lo mejor no es lo que, lo que necesitamos. ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio físico a las 7 de la mañana, yo a las 7 de la mañana me voy a nadar. Gabriel, por ejemplo, ¿a qué hora te vas a nadar tú? A las 7 y cuarto de la tarde. De la tarde, ¿no? Él sí. prefiere nadar de tarde. no Y estos son eh, una muestra de, de, de, de esto que os quiero explicar, ¿no? Cómo a veces el trabajar. Para, para grupos grandes de personas, que puede estar muy bien para ciertas cosas. Eh, le falta un poco, que yo creo que es algo de lo que adolecemos como sociedad, ¿no? que es de reflexión. Caemos en automatismos que están muy bien para, para un algoritmo, como puede ser un programa de, de Zoom, pero a lo mejor nosotros como personas necesitamos un poco más de reflexión ¿no? en, en la toma de decisiones diarias. Eh, hace tres años o un poquito más, como os decía, eh, un poco yo en, este, en esta búsqueda de, de, de, de una nueva figura que, que, que se ajusta un poco más a lo que yo entendía que debía ser el, el trabajar con y para personas, eh, eh, me presentan la figura de, de asistente personal. Bueno, aprovecho que estoy estudiando, tengo contacto con, con gente de, de la universidad de mi ciudad que de hecho están haciendo, están haciendo estudios sobre, sobre la asistencia personal, me empiezo a informar un poco y veo que sí, ¿no? que, que, que entra o se imbrida muy bien dentro de lo que yo entiendo que debe ser el trabajar con, con las personas, que al final es eh, trabajar con Gabriel, trabajar con Ray, trabajar con Néstor, trabajar con, con Silvia, ¿no? O sea, es, eh, como decía antes, Silvia muy, muy bien, ¿no? Es aprender a, primero, escuchar cuál es la necesidad de la persona y después aprender a crear los espacios para que esa persona pueda desarrollar y cumplir esa, esa necesidad, ¿no? Eh, Silvia sí, también hablaba antes, recogiendo <risa> recogiendo el pañuelo, hablaba antes de comunidad, ¿no? Yo creo que muchas veces hablamos de, de, de comunidad en un sentido amplio, ¿no? Y, y perdemos el matiz de que no tiene nada que ver lo que puede ser la comunidad de la ciudad orense, que es en la que Gabriel y yo vivimos que seguramente es muy diferente con la realidad de vuestras ciudades, de vuestras comunidades, ¿no? de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de, de las Islas Canarias, la Comunidad de Barcelona, cambia mucho. ¿no? Aquí en Orense tenemos una situación muy, muy particular, ¿no? tenemos la ventaja de que la figura de asistencia personal es muy incipiente, muy desconocida, con lo bueno que nos trae, que queda mucho por, por construir, ¿no? nos da esa, esa libertad de que nosotros podemos ir construyendo la, la figura, pero bueno, después también nos vamos encontrando con nuestras, con nuestras trabas, ¿no? es una figura desconocida, a veces eh, corremos el riesgo de eh, confundirla con otras, con otras figuras, como puede ser la de un cuidador eh, que también es muy necesario, pero a veces el, el servicio que presta eh, es muy diferente al que, al que un asistente personal eh, oferta mm, ese desconocimiento muchas veces también eh, eh, nos pone un, un muro invisible delante ¿no? con, con ciertas familias que, que, que que a lo mejor no entiende muy bien cuál es la, la figura y yo he visto casos incluso que se ha llegado a rechazar eh, la figura del asistente personal cuando ha sido reconocido, cuando aquí en Orense tenemos también un, un problemilla a la hora de, sobre todo muy agravado por este tema de, de la pandemia, ¿no? eh, con dependencia, pues todos los plazos para la solicitud de una ayuda por un asistente personal como para cualquier otra ayuda se han dilatado Hoy en día tenemos aquí un problema gordo. Si tú quieres solicitar la, la ayuda para asistencia personal, se te demora de nueve a doce meses. Con lo cual es, es complicado. Yo os puedo contar el caso personal de un, de un amigo mío que tenía un, eh, una posibilidad de, de trabajo en una empresa con, con apoyo, pero pues necesitaba de, de la figura de asistente personal. Claro, le daban al asistente personal la resolución a 9, 10, 11, 12 meses, con la consiguiente pérdida de esa oferta de, de trabajo, que era, era una incorporación inmediata. Eh, estoy divagando un poco, a lo mejor no... Voy a contaros un poquito a lo mejor lo que hemos trabajado con Gabriel y yo, que ha sido también un poco raro por la situación. ¿no? Gabriel y yo empezamos a trabajar en noviembre del... ¿Del 2019? Sí desde 2019 ¿no? Uh -huh. empezamos a trabajar unos meses y nos encontramos con la situación que se encontró todo el mundo de pandemia ¿no? en, en marzo, que bueno, que la solventamos muy bien, hoy en día con, a través de, de la tecnología se puede seguir, se puede seguir trabajando, nos uh -huh. enfocamos sobre todo mucho en, en buscar ocio alternativo a través de las redes, hicimos nuestros programas de entrenamiento, ¿verdad?, también. También, que nos costó ahí encontrar el modelo, pero bueno, teníamos unos programas de entrenamiento diario para que, eh, poder seguir haciendo deporte juntos. Y, y al final, la mitad del tiempo que llevamos trabajando, lo hemos trabajado casi por, por ordenador, con todo, lo raro, yeah. con todo lo raro que es. ¿no? Eh, ¿Qué más os puedo contar? De la asistencia personal... Eh, simplemente eso, eh, mi experiencia viniendo sobre todo de un ámbito como vengo, que es el, el residencial, es que es positiva, ¿no? yo creo que al final da eh, una libertad real a la persona que percibe, que percibe este, este tipo de, de apoyos. A mi ciudad particular era mucho por, por construir, eh, yo creo que hay que dar visibilidad, yo siempre eh, lo comento, yo estoy en último año de, de carrera de trabajo social y siempre lo comento con los profesores, ¿no? A veces lo poco que tocamos eh, diversidad y cuando tocamos recursos, casi siempre caemos en, en los mismos, ¿no? O sea, la, la asistencia personal pasa un poquito de, de puntilla, sí que se comenta, pero es todavía una gran desconocida. Y después, sobre todo, hacer un llamamiento, que yo creo que se lo está haciendo muy bien, eh, plena inclusión con, con el pilotaje, a los políticos, ¿no? Yo creo que sin, si no metemos al a los señores que tienen el dinero eh, no cambiamos mucho o sea, el, el mundo es muy bonito se cambia con trabajo, se cambia con grandes ideas, pero también se cambia con con dinero y aquí es lo que necesitamos también un poco, dignificar la profesión y que la gente que se dedique a esto, que pueda realmente vivir de, de esto no sé cuánto tiempo llevo Néstor si me estoy pasando yo creo, yo muy... creo que estás bien o sea, ya, ya te corto de hecho sí, perfecto Perfecto. No, más que nada, más que nada por, porque, bueno, vuestras exposiciones, la de los tres ha sido magnífica. O sea, no os engañaba al principio cuando, cuando os lo decía, con distintas vertientes y con distintas versiones, desde la más personal a la más quizás institucional, como puede haber sido la o la más, no sé, didáctica, como puede haber sido la de Silvia. Y tanto Ray como Gabriel, pues claro, lo que nos han contado es pues eso, lo que os decía, nos llegaba. Pero yo sí que no quiero acaparar el tiempo. Ahora quiero dejar un espacio... Para vuestras preguntas, para vuestras dudas, por el chat no sé si hay alguna y si no, por lo que digo, levantar la mano e ir preguntando, opinando, lo que queráis y a quien queráis de, de los tres magníficos ponentes que nos han acompañado. Así que ya, ya es vuestro tiempo. <risa> eh, mira, por aquí, por ejemplo, mientras alguien levanta la mano, por aquí me dice Javier... ¿Con cuántas personas trabaja a la vez un asistente personal? Entiendo que Ray, por ejemplo, puedes contestar. Bueno, los que queráis. ¿eh? O sea que... Eh, depende, depende. Yo conozco asistentes personales que se dedican exclusivamente a trabajar con, con una persona. Tengo un compañero aquí en la ciudad de Orense que de hecho es asistente personal de de un solo chico que también está in, involucrado un, en un sistema formativo, está estudiando su segundo ciclo, un ciclo superior de informática, y trabajan a, a jornada completa, no si se puede decir. Yo en mi caso eh, me reparto, yo por ejemplo trabajo con, con Gabriel ciertas horas a la semana y trabajo con, con alguna persona más, hacemos, sí. hacemos diferentes horas. Yo al final también... Eh, ¿no? porque sí que soy asistente personal, pero también trabajo, como tú bien decías antes, con, con el Centro Marlao de aquí, Orense. Trabajamos con, con personas en tránsito a la vida adulta, siempre relacionadas al, al mundo del, del TEA. Y hacemos también promoción de la autonomía personal, que es muy, muy diferente. Pero bueno, yo entiendo que al final una persona eh, y lo hablo a veces con Gabriel, ¿no? de cada, de cada futuro, eh, para mí lo, lo ideal es Tener incluso varios asistentes personales, porque tú puedes tener un asistente personal que te vaya muy bien pues, para hacer una actividad de ocio en comunidad y a lo mejor necesitas una persona que te pueda dar otras herramientas, pues si estás preparando, como es el caso de Gabriel, una oposición con toda la dificultad que eso conlleva o estás haciendo unos estudios o directamente ya estás trabajando. Sí. Bien. Silvia, te veía sentir, o sea, entiendo que, que desde plena también se piensa un poco así, ¿no?, en la línea que ha dicho Ray. Sí, sí, sí, sí. sí. Solamente por aportar algo más a lo que ha dicho Ray, pero vamos, que yo estoy totalmente de acuerdo, eh, que todo esto se estipula en un contrato, ¿no?, que hay un contrato entre el asistente personal y la persona con discapacidad intelectual o, o, o a veces hay una entidad, de, una entidad que se llama de entidades cogestoras, entonces hay un, hay un contrato y en el contrato se pues especifica el número de horas que se va a trabajar con la persona y los apoyos que se van a, que se van a prestar. Entonces, bueno, pues, eh, pues el asistente personal al final pues tiene una, una relación profesional y, y, bueno, pues con las limitaciones de la, de la legislación del número de horas que se pueda trabajar. Y, bueno, pues simplemente por añadir un poco a lo que ha comentado Ray, que me parece que era totalmente de acuerdo con lo que ha dicho bueno, Xavier tenía otra pregunta también por el chat, que nos decía, ¿cuántas horas dedica cada persona? Que prácticamente lo, lo acabas de contestar tú, Silvia. Eh, mira, ahora Juan Carlos, desde Pronisa, desde Ávila, eh, nos dice, eh, buenas tardes, ¿qué formación se necesita para poder ejercer de asistente personal? Aunque lo haya, eh, aparezca en el Power, pero bueno, entiendo que Silvia, si quieres, y luego Ray o Javier, o Gabriel, no si queráis. Ah, ah. Sí, pues lo, que, lo que os comentaba, que bueno, nosotros eh, se trabajó en el, en el CERNI y, y, y bueno, pues se, se llegó al consenso de tener una formación de unas 50 horas, ¿vale? Unas 50 horas con los contenidos que os ponía en el, en el PowerPoint anteriormente. Y, y bueno, también lo que os decía, ¿no? Que, que aunque esa formación está disponible, no, no es que se pida ningún otro tipo de formación de licenciatura, diplomatura, no hay, no, de hecho ni siquiera está recogido en el convenio, ¿no? La figura de la, en el convenio de discapacidad no está, eh, no aparece esta figura del, del asistente personal eh, por el momento, entonces bueno, que, que no es que exista un grado ni nada, sino que simplemente tenemos esta formación y lo que os decía que es muy importante que RAI también ha, ha señalado es que al final el asistente personal tiene que ser experto en Gabriel, en María, en, en, en la persona a la que está, a la que está apoyando. ¿Queréis añadir algo, Ray, Gabriel? No, yo creo que lo ha explicado, explicado muy bien Silvia. ¿no? Al final no es tanto la, la formación que tengas, sino cómo te involuques y cómo sepas eh, entender eh, qué apoyos tienes que prestar a cada persona. ¿no? O sea, eh, Es que me hace gracia porque justo ayer tuve una discusión entendámonos bien, con una profesora, un debate que al final me ganó ella a, a los puntos, pero no porque tuviera más razón que yo, sino porque debate mucho mejor que yo. Y estamos hablando muchas veces de, del conocimiento experto, ¿no? O sea, eh, eh, obviamente desde el ámbito del trabajo social, como desde cualquier otro ámbito, siempre cada uno barre para casa y, y quiere, quiere eh, poner en valor su, su formación. no Yo he trabajado con gente con muy poquita formación y su, siendo muy, muy buenos, a lo mejor. ¿Por qué? Porque tienen unos años de experiencia, porque tienen un, un don natural a la hora y unas habilidades sociales naturales a la hora de trabajar con, con personas, que es básico. ¿no? Y, pero bueno, un poco lo que decía, Silvia, no creo que haga falta una gran, una gran formación y una formación específica. Eh, muchas veces, eh, eh, yo lo agradezco y lo hablo con, con Irene, ¿no? que es la, la compañera de Farenga de... de de Santiago, ¿no? Este espacio de reflexión que a veces tenemos en, en los seminarios de plena inclusión o en cualquier otro seminario, simplemente hacer esa, esa reflexión en alto, y yo siempre, siempre lo comento, eh, te sirve muchas veces para darte cuenta de, de, de, de, de dónde tienes que corregir el, el rumbo de, de, de tu trabajo. ¿no? O sea, yo creo que, que a veces es más necesaria esta formación continua durante, durante la vida que no tener una, una gran titulación, que muchas veces puede ser un poco engañosa. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Pues. Como licenciado. Pues para ser asistente personal, eh, pues tener una formación, pues igual no es tan, tan necesario. Con, con, es adaptarse a las necesidades de cada persona. No se puede, no se puede explicar mejor. Eh, no, se puede decir más alto, pero. sí. Vale, sigue el turno de preguntas, Isabel, y a continuación Dalmacio. Isabel, adelante. Hola. Eh, no, yo, sobre este tema que estáis hablando de la, de la formación, que, que, que efectivamente ahora mismo, como decía Silvia, no, no hay, supongo que sí se estará trabajando, porque es verdad que a lo mejor la formación de conocimientos eh, teóricos no es necesaria, pero para desarrollar más habilidades es necesario formarse en habilidades. Entonces, a veces la formación puede ser eh, intensiva durante unos años, pones de formas en habilidades, o puede ser eso, la misma vida que te enseñas. No, no digo que no, no, pero no sé si, si en esa línea que estabas diciendo tú, Silvia, de, de, de desarrollar una formación que habéis hablado en el servicio, hay otras, otras mm, eh, estrategias de ir buscando, porque yo, a mí sí me parece que es importante eh, se vayan formando personas, ya digo, yo cuando los formación hablo de formación de habilidades, que no estoy de acuerdo con ellos en que es mucho más importante, pues por ejemplo, saber decidir, eh, saber diferenciar entre la decisión de a quién asistes y tu propia decisión, que a mí me parece siempre ¿no? donde está ahí el equilibrio de ser asistente personal o estarle ordenando a una persona, ahí ese equilibrio me parece que lo tienes que aprender, igual que lo aprendes cuando tienes un puesto directivo en un trabajo. ¿no? Decir, hay habilidades que se aprenden y que creo que sí que es importante eh, tener esas estrategias y no sé si existen. Eh, te lo pregunto ti como técnico como porque hablabas de esa formación antes. Sí, bueno, este es un tema que se ha discutido en múltiples y, en, y, y bueno, que existe, es, es un debate, es un debate que está abierto, ¿no? es un debate que está abierto sobre la formación que tiene que tener el, el asistente personal. Eh, por el momento, lo que hemos decidido es que a nivel, a nivel de CERMI se llegó a este acuerdo de tener como esa formación de 50 horas eh, de manera consensuada, pero sí que es cierto que hay otras corrientes que promueven el que haya una formación más especializada, más experta. Pero ya os digo que es algo que está, que está en debate. Es una figura relativamente nueva, que tiene un recorrido muy limitado y que, y que es necesario bueno, pues, pues ampliar un poco más para poder llegar a definir bien pues, si es. Y, y, y bueno, que es eso, que es, es algo que está en construcción de momento. No hay una estrategia fija que diga de aquí a cinco años vamos a sacar un posgrado universitario en este ámbito. Eso por el momento no, no existe porque ya os digo que es una cosa que está como en debate. Tenéis que tener en cuenta que eso que es, que es algo que, que hay comunidades autónomas eh, que lo tienen un poquito más desarrollado, pero hay comunidades autónomas en las que ni siquiera está reconocida la figura dentro de la ley de la dependencia. Entonces, bueno, pues, pues algo, es algo que todavía tenemos que, que seguir construyendo. ¿vale? Y, el, y el debate está ahí en la mesa. Eh, Dalmacio, adelante. Tenías una pregunta, creo, bueno, una lo que tú quieras decirnos. Ya, ya. Vamos a ver, yo, como, como familiar y como posible demandante en, en cualquier momento de, de un asistente personal, hay muchas preguntas que, que me vienen a la mente. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento y la razón de ser del de asistente personal. Pero me planteo, bueno, respecto a lo que acaba de decir Isabel y Silvia, ya hay una, una asignatura que la veo fundamental, fundamental en cualquier formación del asistente personal que es la ética. Es decir, nuestros familiares son personas, eh, no es el caso de Gabriel, seguramente, no es el caso de, de muchos otros, pero sí que es el caso de, de, de otras muchas personas, son fácilmente manipulables. Y por lo tanto, todos tenemos experiencia de que les llevamos a veces donde queremos. Eso está reñido precisamente con el principio de la autonomía personal y la dignidad de las personas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la ética sería fundamental. Junto con la ética, algo que de alguna forma, digamos, controle, no por, no por que uno no se fíe del asistente personal, sino que todos necesitamos un referente o alguien que nos diga, oye, te estás pasando o pensamos que esto no lo llevas bien. Por lo tanto, yo en ese sentido sí que creo que es importante Alguien que controle. En los profesionales puede ser un colegio profesional, puede ser un sindicato, puede ser yo qué sé. Aquí yo creo que hay que meter también un elemento que, digamos, impida que haya desviaciones si es que las hay. Y luego, bueno, pues por, por ampliar el debate, que ya hemos visto más veces, se me plantean muchas cosas. Por ejemplo, yo a Gabriel le preguntaría: ¿Cómo ves tú la figura de asistente personal, tus necesidades dentro de, por ejemplo, de 20 o 30 años? Porque, claro, se ve muy fácilmente en personas jóvenes o en personas con una cierta autonomía, pero a mí me plantea ya muchas, muchas dudas, muchos problemas, desde el punto de vista económico, que hemos visto que, que no se asume, es decir, yo creo que es caro la figura del asistente personal para cubrir una serie de necesidades, es caro. se necesita un, un presupuesto, aunque, aunque esté subvencionado en algunos casos o en varios casos, y luego, eh, a veces nos olvidamos también de la familia, viene a dar la impresión de que la familia es un elemento también fundamental y que también de alguna forma debería de estar de algún, también presente cuando se contrata o, o, se, o se pide la asistencia, de perdón, valga la redundancia, de un asistente personal. Es decir, sobre todo pensando en que hay personas con discapacidad que viven en el ámbito de la familia, que a veces se nos olvida. Bueno, no quiero monopolizar el diálogo. Bueno, a ver, por partes. Muy bien, Almacio. Yo ya me imaginaba que no iba a ser una pregunta, que iban a ser varias. Entonces, bueno, como entiendo que ha habido preguntas para todos, pues, eh, Silvia, si quieres, empieza por la parte que, que quieras o contestas a todas y a continuación, Ray, y también, por supuesto, a Gabriel, porque incluso una pregunta iba dirigida especialmente a él. Así que venga, Silvia, adelante. Vale, pues muchas gracias. Nada, yo creo que has tocado puntos como muy, muy claves de Almacio. El tema de la ética, por supuesto, es, es fundamental y de hecho dentro de la formación uno de los, de los temas tiene que ver con los aspectos legales y, y éticos de la, de la asistencia personal. Eso está recogido ya en la, en la formación que se, que se oferta, esta de, de 50 horas. Y, y luego hablas de, de, cómo, de, de cómo hacer, no o sea que el, el asistente personal al final es una figura que que bueno, que presta un, un apoyo a uno, uno a uno, ¿no? Y, y no tiene bueno, pues, que, se, que se hará con la mejor intención, ¿no? Pero que a veces podemos encontrarnos con situaciones que, que pueden ser complicadas. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, aunque se puede hacer.. O sea, aunque la figura del asistente personal es algo que se puede contratar de manera privada y tú puedes contratar a tu asistente personal, eh, también se está generando eh, lo que he comentado antes que son las entidades cogestoras, ¿no? que desde de Plena Inclusión lo que estamos promoviendo es que sean las entidades quienes oferten también este servicio de, de asistencia personal, de manera que al asistente personal pues ya no es una persona privada sino que lo estás contratando a través de, de, de, una, de una organización ¿no? y que esa organización pues, también puede responder por dar la supervisión y el apoyo que puede necesitar el, el, el profesional ¿no? porque sí que nos parece que es, que es importante y, y, es, y es algo que también hemos hemos detectado por ponerte un ejemplo de cómo funcionan otros países en suecia por ejemplo hay una figura que es la figura del, del defensor creo que sería como la la traducción ¿no? del, del defensor y, y bueno pues esta figura es un poco la que, la que puede orientar en, en cuestiones así como más de, de dilemas éticos y, y, y bueno pues es una figura que también es interesante en el, en el tema de la, de la asistencia personal y o sea que, que vamos que totalmente de acuerdo y que lo estamos intentando como gestionar a través de las, de las entidades cogestoras eh, con el tema de, de los costes de la figura, pues evidentemente eh, pues al final tienes que estar pagando el sueldo de, de una persona dependiendo del número de horas que, que tengas contratado al asistente personal y, y bueno, pues que tiene que ser un, un sueldo que, que permita vivir ¿no? y, que, y que cumpla con todos los requisitos de la, de, la, de la legislación laboral, entonces pues evidentemente barato no es. Y, y es algo que se, que se tiene que financiar, porque es que si no, no hay bolsillo que lo, que lo aguante, ¿no? Tienes que ser rico para poder, para poder pagar eso. Entonces, eh, es algo en lo que estamos, ¿no? Que, que hay que hacer más incidencia para que sea algo que esté, que esté subvencionado, porque aunque en algunas comunidades sí que se está subvencionando, como por ejemplo en Castilla y León en, en, en, y en otras comunidades, hay otras en las que, como decía, es que ni siquiera aparecen en en el catálogo de servicios de, de la ley de dependencia. Entonces, eso es algo que, que, que, que, hay, que hay que seguir haciendo, haciendo ruido para que se financie, porque, porque no, es, no es algo que, que se pueda financiar con todos los bolsillos. Y, y bueno, pues luego el rol de la familia a la hora de, de, de la asistencia, pues, pues también es algo que, que yo creo que, que se tiene que trabajar, ¿no? El, el tema de, de incorporar el enfoque centrado en familia también en en la asistencia personal, pues es algo es algo importante, sí. Y bueno, ya no me enrollo más que también Gabi y Ray tienen que... Pues venga, muy bien, Silvia. Sí. Eh, Gabriel, Ray, adelante. Pues... la asistencia personal eh, dentro de 20 o 30 años en ese intervalo a largo plazo eh, eh, yo creo que este servicio eh, va evolucionando, eh, va mejorando, aunque bueno, por imprevistos no se sabe cómo pueda seguir avanzando, pero en principio eh, lo que me ha aportado es mucho, como ya comentaba antes, eh, a mejorar en, de, para a cocinar de forma autónoma, usar electrodomésticos, también incluso me ayuda a estudiar una oposición. Eh, pues, por supuesto, también compaginamos con los tiempos de ocio, juegos de mesa. También realizamos uh, excursiones. En principio, creo que esto eh, va a seguir así. Y, y espero que en, eso, en ese plazo, pues vaya todavía a mejor. Sí, sí, me, quizás no, no me he explicado bien. Yo lo que quería decir no, no era pedirte una un ejercicio de, de imaginación de futuro cómo va a ser la asistencia personal dentro de, de, de 20 años, sino tus necesidades seguramente sí. han cambiado dentro de 20 años. Las tuyas y la de, las mías, eh, a lo mejor dentro de menos años, y decir, el asistente personal tiene que, que, desde mi punto de vista, y, y yo creo que sí que también lo decía Silvia con eh, el programa, es ir a, adaptándose a las necesidades que, uno, que a uno se le van planteando conforme va evolucionando su vida o, o, o las necesidades que, que él tenga. Sobre todo quería hacer un poco de, de, de, de hincapié en que cuando se nos presenta el asistente personal parece que es muy, realmente fácil aplicarlo en un en una, eh, periodo de edad donde es más fácil y tal, pero no olvidemos que, tal y como está avanzando eh, nuestra sociedad, cada vez eh, nos vamos haciendo más mayores, cada vez personas con, con necesidades diversas van avanzando también en, en edad y, por lo tanto, van surgiendo otro tipo de necesidades que, que no solamente se pueden... Con eh, pues se pueden ver en este caso tan fácil como las como las tuyas no sino que hay otro tipo de necesidades y para eso supongo que también está en la, la figura del asistente personal en ese sentido me refiero eh, perdona Almacio Sí, antes de dar de volver a dar paso a Gabriel y a Ray que todavía no, no ha hablado y luego si quiere volver a intervenir Silvia es que a colación de lo que estás diciendo Almacio se ha entablado una especie de mini debate por el chat y va en consonancia con lo que estabas diciendo Toñi nos cuenta que a lo mejor ve más la figura del asistente personal, a lo mejor para personas más jóvenes, como es el caso de Gabriel, que no para personas a lo mejor de más de 60 años. Y bueno, César desde Valencia, pues le contesta que, que, que lo ve. Yo no quiero intervenir, aunque estoy posicionado claramente con César, ya lo dejo, lo dejo caer. Pero bueno, no yo quería que eso, que tanto Silvia como Gabriel o como Ray nos comentaran todo esto y qué piensan sobre todo esto. Uh. Bueno, eh, voy a hablar yo primero... O... César, César, perdona. No, no, es que le, le daba la palabra a los ponentes para que nos contestaran al respecto. Dale, dale, doy perdón, te, perdón. te doy paso ah. luego, César. Ray, adelante, o Gabriel, o Silvia. ¿Quieres decir más? No sé. no bueno, o sea, es, es, es interesante lo que plantea Dalmacio, ¿no? O sea, hablaba antes de, de ética, yo creo que eso se, se presupone, no. es algo que te enseña la vida, ¿no? O sea... Haciendo la ligazón, con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué preparación necesitas para ser, para ser asistente personal, no? O sea, yo creo que la ética, eso, eso te lo enseña la vida. No creo que haya ninguna universidad eh, que te pueda enseñar eso, aunque sí que hay asignaturas de ética. Yo tengo un amigo médico que decía, medicina no damos ética porque si damos ética en primero, en segundo tenemos que abandonar la carrera, ¿no? <risa> Hacía un poco la broma, pero, pero sí, no se puede dar ética médica. Eh, y con respecto a las necesidades, pues al final es lo, tenemos un trabajo tan, tan bonito como eso, que nos tenemos que adaptar a las necesidades que tenga una persona. Gabriel tiene unas necesidades que desde minuto cero eh, lo consensuamos él y yo. Cuando empecé a trabajar con él, él estaba un poquito, de acuerdo, estábamos un poco ansioso por el tema de la oposición, sí. muchas horas de estudio, era una carga tal. La necesidad que él me planteó fue, quiero desestresarme, quiero hacer deporte, quiero hacer ocio. Entonces un poco centramos la... Nuestras, nuestras horas de trabajo en eso, en que él pudiera continuar estudiando su oposición su y buscar actividades que a él lo relajara, que le quitaran ese poquito de estrés, que el que haya hecho una oposición, yo no la, no, nunca la he preparado ninguna y espero no tener que prepararla, pero me imagino que debe ser una carga emocional potente por, por las horas que le dedica, yo lo veo con Gabriel y le dedica muchísimas horas, ¿no? también lo veo con algún, con algún amigo, y, y por eso lo en el sitio. Me imagino que, que lo bonito de lo nuestro, o yo me lo planteo así, cada vez que trabajo con una persona tengo que aprender algo nuevo. O sea, <risa> eh, si no supiera nadar, pues con una persona que le gusta hacer mucho deportes acuáticos, con la que trabajo, pues tendría que haber aprendido a nadar para poder, para poder ir a la par con ella, ¿no? O, o no sé, eh, eh, con claro. Gabriel he aprendido un mogollón de trámites de oposición y mogollón de temario del de de oposición, pues porque como nos hemos inventado un trivial para hacerlo así más relajado y, bueno. y repasando temas viejos, pues al final, como digo yo, la mitad de, de lo que es eh, el Código Civil y etc, etc, pues ya lo llevo aprendido con él. El día que yo quiero hacer una oposición, eh, entonces al final tienes que ajustarte un poco a, a eso, es imprevisto. Yo si mañana me dice una persona, pues eh, no sé, me apetece hacer el camino de Santiago, decir un asistente personal... Pues tendré que hacer el Camino de Santiago y aprenderme los recorridos y a manejar el Google Maps si no lo sé. Eh, no sé si es un poco lo que tú contestabas. ¿Cómo es trabajar con personas mayores? que eh, Tocaba un poco el tema el tema de Indalacio. Pues yo creo que es un, un tema interesante. lo ¿no? ¿Para que nos llevaría a lo mejor otra, otra reunión? ¿no? O sea, habría que ver un poco lo que, lo que se entiende todavía por tercera edad aquí en, en nuestro país y los nuevos modelos que hay, cuando a lo mejor hay unos modelos eh, muy enfocados todavía sobre todo aquí en Galicia lo vemos, a los cuidados familiares, que puede distar mucho a lo mejor de otras comunidades, ¿no? donde, donde el tema residencial pues a lo mejor está más instaurado eh, Si te vas a lo mejor a, a depende de qué zonas, pues a lo mejor sí que hay estos nuevos modelos cohabitacionales, donde a lo mejor yo sí que entiendo que en una mini residencia o en, o en un cohousing compartido, por, bien sea por personas jóvenes o mayores, a lo mejor el asistente personal sí que puede prestar ciertos apoyos. No lo sé, es, está, hay mucho por hacer, yo creo, o sea, eh, lo tenemos que construir entre todos, ¿no? entre, sobre todo importante, las, las personas que tengan capacidad de, de discernir y de elegir sus vidas, que parece algo fácil, pero, pero es complicado. ¿eh? Yo me acuerdo una, una viñeta de, del, del gran Francesco Tonucci, ¿no? que, que nos vienen diciendo desde el colegio, haz, haz, haz, haz, y cuando llegamos a la universidad, niño, piensa. ¿No? O sea, si no te enseñan a pensar desde pequeño, eh, parece que no, pero la capacidad de, de decidir el libre albedrío también se ve, se, se ve sesgado. Y yo eso lo noto eh, con las personas con las que trabajamos. A veces me cuesta más que la propia persona con la que trabajo encuentre su propia eh, decisión de cómo, quiere, de cómo quiere seguir su vida que no es seguirla, que relativamente prestar ese apoyo normalmente suele ser bastante, bastante sencillo. No sé si te he contestado en delegio, pero es que has abierto hay muchos melones. Sí, sí, bueno, no y habría que dedicarle no te, un programa. Ray, no te preocupes, Dalmacio es así, o sea que no, no pasa nada. Pero bueno, mira, me apunto, me apunto como idea eh, para otra próxima charla, iros preparando, Silvia tú también, para eso, el asistente personal en personas con más necesidades de apoyo, quizás, o en personas más mayores. Eh, pero bueno, lo, lo anoto como idea, ahora quiero dar paso y bueno, eh, entiendo que aguantaremos un poquito, entre otras cosas porque César e Isabel han pedido la palabra y antes, César, perdóname, te vuelvo a, a cortar otra vez, es que Joy, que nos que nos está siguiendo desde, creo recordar que desde, desde Bolivia, o sea, somos internacionales, preguntaba el costo de, del asistente personal, bueno, entiendo que, que Silvia le puede responder de manera muy breve, si, si te parece a Joy, y luego a continuación, César, adelante. Bueno, o sea, es que el, el coste del asistente personal pues depende de los convenios colectivos de cada, de cada país. Yo creo que aquí lo que se suele hacer es que, es que se, se, se suele equiparar a la figura del cuidador. Entonces, eh, pero, pero claro, es que tienes que tener en cuenta que si, si tú como persona de manera privada contratas al asistente personal, el asistente personal tiene que estar dado de alta en autónomos, con lo cual, pues, pues bueno, es pues que le tienes que pagar también, o sea, que, que, que de alguna manera pues tienes que pagar también eso de, de, de autónomos, ¿no? Porque en lo que le estás pagando, ¿no? es que... Eh, para asumirlo de manera privada, pues es, es lo que os decía antes, que tienes que tener ahí un respaldo económico importante. Entonces, me cuesta un poco darte una respuesta concreta, porque claro, tampoco conozco los salarios en Bolivia, ¿no? Entonces que de, depende un poco de, de los convenios que haya en cada en cada comunidad autónoma o en, o en el sector. Claro, es una pregunta complicada, entiendo, porque además eh, hay determinadas a, a comunidades autónomas que lo tienen sí. asumido y subvencionan. Bueno, pero bueno es complicado. Eh, César Vale, sí, bueno yo eh, En primer lugar quiero agradecer A los tres ponentes, especialmente a Gabriel Y aparte Gracias. puedo empatizar mucho Con él porque yo me preparé Las mismas oposiciones que se está preparando Aunque probé la de Ferroviario Es duro, pero tú dale fuerte Sigue, que Gracias. si ya, ya salgo. Voy a nadar Así que, y bueno Yo que en teoría no tengo ninguna discapacidad Aunque pienso que tengo muchas eh, ¿sabéis por lo que, lo que estoy diciendo? Eh, todos en nuestra vida necesitamos un asistente personal, ¿vale? Lo que pasa es que mmm, las personas solemos buscarnos a, a ayuda. Cuando ha dicho Gabriel, mi asistente personal, bueno, ha dicho una reta entre ellos, que me ha notado todo, que ha aprendido a tener domésticas y a cocinar, ¿vale? Yo a día de hoy, mi asistente personal para la cocina, lo que no sé, lo miro en YouTube y cuando YouTube no llega, llamo a mi madre, que es una señora que ha cumplido 80 años, y me hace de asistente personal. Entonces... Eso de que, ah, es para una persona joven, estamos centrado, centrado, hemos centralizado este debate en Gravel pero ayer justamente estuvo en la reunión, la presentación del curso de Centro Ocupacional donde asiste mi hermano y la directora, dijo que era, un, era una población ya, eh, los asistentes del centro, envejecida y las necesidades las estaban orientando hacia ese tipo de población. O sea, que claro que una persona de 60 años tiene unas necesidades, pero no necesidades asistenciales solamente, sino también aficiones. Quizá, por ejemplo, a de mental, le puede gustar más hacer juegos de mesa, jugar al dominó, ¿vale? No, a lo mejor no le apetece nadar porque es algo físico, algo que a lo mejor quizá le agote más, o sí que puede caminar, entonces, claro, no tenemos que cerrarnos. Y bueno, también quería, tengo una curiosidad, eh, Gabriel ha cambiado de cuatro, cuatro asistentes personal eh, en, en un periodo de 2016, cinco años, ¿no? Si tengo todo bien. Y mm -hmm. eh, claro, yo quisiera saber eh, cuánto tiempo, eh, si está detenido, cada cuánto tiempo ha cambiado de asistente personal. Y bueno, me imagino que lo positivo es que claro, de cada persona, puedes ir mejorando ciertas habilidades o ciertas atenciones que necesitas, ¿no? Hay una persona que te puede ayudar mejor, una persona que te puede hacer deporte mejor, cocinar... El cambio lo veo positivo, pero no sé en base de qué se cambia. Esa pregunta quizás sería para Silvia y ya está, solo eso. Y en cuanto, bueno, cada persona puede decir lo que, lo que pueda pensar, pero creo que es muy conveniente ir de personal para cada Eda. Y también pienso que lo que sería ya ideal es que la fluencia de asistente personal estuviese tan, tan clara su función que el espacio ideal sería que al final personas como Graviel tuvieran un nivel de autonomía tan, tan alto que pudieran prescindir de ese asistente personal o que se buscara esa fluencia de personal en un círculo social propio que he creado, tipo amigos, familia, que es lo que hacemos. Todos. Así que, pues un ejemplo, solamente quería decir eso. Vale, César, perfecto. Ya sabía que te ibas a enrollar un poquito, pero bueno, te lo, te lo permito. Ha sido buena. No Donde bueno. no hay, no hay confianza, ¿verdad? Pues bueno, sí. yo creo que hay preguntas prácticamente para los tres, así que sí que es verdad que os pido brevedad, porque bueno, ya vamos un poco fuera de casi de tiempo. Isabel también quería hablar y siempre damos ese último minuto por si alguien quiere, así que adelante. No sé voy a ceder mi turno a Gabriel porque la pregunta que me decías César de, de los motivos por los que se cambia de asistente personal, yo creo que él te lo va a poder contestar mucho mejor que yo, porque al final eh, yo creo que son motivos totalmente personales. A ti. ¿Por qué? Pregunta César. ¿Por qué en tu caso? Sí. ¿Por qué cambiaste de, de asistentes personales ¿O porque van surgiendo? Eh, cosas para ellos, y entonces eh, se necesita cambiar de asistente personal porque los eh, porque el anterior eh, tiene una ocupación mm. y por eso pues es necesario dar otro asistente. ¿Tú te refieres con cosas a lo mejor temas eh, laborales? Casi siempre oh. puede ser. Sí. Era un poco lo que comentaba Silvia, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, para hacer asistente personal, tengo que estar dado de alta como, como autónomo. Por ejemplo, eh, ninguna de las personas con las que yo trabajo como asistente personal tienen reconocido la, la libranza que existe aquí en Galicia, la ayuda económica, para costearse el gasto de asistente personal, lo tienen que pagar ellos. Vale, con lo que supone también una dificultad a veces... Para, para ellos y para nosotros como, como trabajadores. ¿no? Yo cuando he nombrado un poco durante de mi charla que hay que dignificar también esta profesión, eh, también lo entiendo, pero sin menospreciar lo que tú hablas, no o sea, los apoyos naturales de la comunidad, que ¿eh? en un momento dado y no estamos hablando solo de, de, de discapacidad ni mucho menos. Yo siempre lo hablo con Gabriel, ¿no? llegamos a la conclusión de que todos en algún momento de la vida necesitamos un apoyo, bien sea de una manera o de otra. El ejemplo más claro es que yo me estoy sacando... Eh, eh, un título en la universidad y yo necesito el apoyo de mis profesores para lo sacar, si no, no me lo sacaría. ¿no? Pero, ¿cuál es el cuide de la cuestión? cuando o, o Yo lo entiendo así, cuando se profesionalizan este tipo de, de apoyos, lo que, intent, lo que se intenta muchas veces es eh, descargar a la familia. ¿no? Lo que yo hago con Gabriel lo podría hacer... Un familiar, perfectamente, y seguramente mucho mejor preparado que yo, pues porque conoce mejor a Gabriel, eh, sabe mucho mejor por dónde respira, sus necesidades, ¿no? Sí. Y tal, pero bueno, entendemos que a lo mejor un familiar para dedicar X horas a, a ese trabajo, pues tendría que prescindir de, de su trabajo. No sé si contesto esto un poco a lo que tú preguntabas, César. Pero bueno, no es que yo no creo que el saber experto muchas veces sustituya a a la gramática parda, ¿no? Que hablaba el amigo Machado. Hay, hay cosas que se podrían hacer perfectamente. Desgraciadamente vivimos en una sociedad, y eso sí que te lo puedo decir yo eh, desde mi experiencia, que entendemos que muchas veces este tipo de apoyos o de cuidados, cuando hablamos de tal, casi siempre suele recaer en las mujeres. Yo sé que a veces como sociedad nos gusta vernos eh, más avanzados y mejor de lo que somos, pero bueno, todavía cojeamos de lo que cogeamos y... Solo llevamos 40 años de democracia. Ahí lo veo. Vale, pues Isabel, creo que habías levantado la mano, no sé si quieres decir algo y ya con, contigo en principio finalizamos. Eh, yo, bueno, la línea de amas del último que se ha hablado, que era lo que quería, me pareció entenderle a Silvia que, que, la, o sea, que hay un, una idea que es la de que existiera como una eh, asociación o una entidad que fuese la que diese los servicios de asistencia personal. No sé si te entendí bien, Silvia, porque al final, en esto que estamos hablando eh, y Gabriel lo ha dicho bien, eh, él ha necesitado apoyos determinados en momentos determinados para cosas determinadas. Si hubiese efectivamente una entidad que es la que tiene asistentes personales, expertos en yo te doy asistencia o te apoyo, como decía antes eh, el que habla antes que, que, que César, ¿no? Que, eh, él cuando quiere saber algo de cocina llama a su madre ¿no? eh, ¿cuántos tenemos apoyos de ese tipo? yo para este tema, a quien recurro es a Flanito, bueno pues como efectivamente eh, so, eh, ellos necesitan o a le ha pasado, ¿no? que ha necesitado un apoyo concreto porque quería preparar las oposiciones luego han necesitado un apoyo concreto porque quería hacer más socio no sé si iba en esa línea Silvia, lo que tú comentaste, o es que como a mí me gusta la idea, me lo he inventado bueno, lo que yo comentaba era que hay entidades que existen ya, entidades en, en el movimiento asociativo de plena inclusión, que, que llamamos entidades cogestoras, que entre su cartera de ser, entre los servicios que prestan, pues tienen centro ocupacional, centro de residencia y además, tienen un servicio de asistencia personal. Entonces, ellos tienen un banco de asistentes personales, ¿no? Una, contratan a unos asistentes personales y esos son los asistentes personales que ofertan a las personas con discapacidad intelectual que están en, en, en la entidad y que, y que piden ese, ese servicio. ¿no? Eso, eso es lo que existe. El grado de especialización que tú, que tú propones, todavía no hemos llegado a eso. vale pero, Porque ya te digo que está todo esto así como un poco incipiente, ¿no? que, que igual es el desarrollo futuro, pero esas entidades existen. No en todas las comunidades autónomas, pero existen. Porque sería también una forma de, de conseguir que estuviese mejor financiado y que estas personas viviesen con... No, si tú claro, es un claro, servicio... Sí, es una no de, de facilitar el trámite también, ¿no? Porque si no, pues tú como persona individual te tienes que buscar al asistente personal y es, es un poco difícil, ¿no? Entonces, si tienes una entidad que lo hace por ti y que ofrece una variedad de, de asistentes personales, pues es como que te facilitan, te facilitan eso y luego, pues tú ya tienes esa relación con la entidad y te da como cierta confianza, ¿no? Que, que bueno, es, es un modelo que, que, que se está promoviendo y que, que es interesante. Y luego está lo que comentaba Ray, ¿no? También que tú pues eres autónomo te ofreces como, como asistente personal. Mm. Yo entiendo, Silvia, pues porque que me tuque, sí, Ray, la posibilidad adelante. es real, ¿no? ¿Perdona? La posibilidad de que haya una empresa eh, que a muchos de gestione varios tales, real. Yo creo que los problemas, desde la manera que yo lo entiendo, ¿no? Yo me encantaría tener, ser yo el que montara esa empresa en mi ciudad, ¿no? Pero yo mm. también entiendo que como un negocio real... No, que al final se mueve con dinero, eh, aquí es el problema que tenemos. Si tú quieres que te reconozca la asistencia personal, pero te dicen que para dentro de un año, sí. claro, es, es, económicamente yo creo que es inviable, pero yo entiendo que una empresa sí que podría prestar claro. este servicio. esto está más desarrollado o, o bien en comunidades autónomas en los que la ley de la, de la dependencia reconoce la figura de la asistencia claro. personal y la financia, o entidades que se han lanzado con lo privado, ¿sabes? Y que saben que, que algunos de sus... De, de las personas que reciben servicio, pues, pues pueden financiarlo. Pues, eh, o sea, así es como, es como se está desarrollando el servicio en las entidades. Pues mira, ya, te, ya tenemos muchos temas para la próxima charla, porque Isabel, sí. en, entiendo que dará un poco la murga ahí en Fadenga para que se para que, que ya tienes un socio casi fundador que es Rai, o sea que la verdad es que, bueno, al final se hacen incluso alianzas de esta, de esta charla. Bueno, pues con esto terminamos, ya nos hemos ido un poco de tiempo, pero nos pasa siempre. Y eso lo que demuestra es el interés que tenéis en esta charla y, eh, bueno, lo magníficos que han sido tanto Silvia como Gabriel como Ray y todas las explicaciones y todo lo que nos han comentado. Al, al resto, muchísimas gracias por, por participar. Os esperamos el día 30, que es el próximo plenario de la red estatal, ya os llegará la información. Y como decía Gabriel, Ray, Silvia, un auténtico placer y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Y a todos los gracias. demás, pues adiós. Nos vemos el próximo día. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, gracias, gracias hasta luego. Gracias.